En esta tercera pero no última parte de este 8 magazine de, de esta semana de abril después de la semana santa regresamos con esta sección como les anunciábamos antes flores para mi casa con javier de floristerías mayo bienvenido a 8 magazine hola víctor qué tal qué tal las vacaciones no? pues la verdad que recuperándonos de las vacaciones que claro. sí que no es poco no es poco hay veces son muy dura, duras ¿verdad? son muy duras no se puede descansar tanto y luego regresar al trabajo no. de repente Vemos elementos poco habituales en la sección flores para sí. mi casa de floristería. Bueno, pues la primavera ha llegado y como hace tan buenísimo tiempo, sí, que estamos sí. totalmente de, casi de, bueno, de verano, sí. pues digo vamos a venir con, con algo tropical. Y tanto la planta como la que traigo, que es de origen africano, como, como esto es tropical total. Como ves, la una piña. piña, una naranja, traemos y luego algunos elementos de flores. Elementos de flores, eh, de momento una piña <risa> y una naranja. Esto no tiene mucho que ver. Es la hora de la cena, para las dietas de cara no viene muy bien. ¿Qué vamos a hacer con piñas? todo esto hoy, verdad? Porque es que es un poco como raro. Bueno, pues la historia va a ser la siguiente. Yo esto ya lo traigo un poco preparado. Esto tiene truco y sorpresa, vamos a ver. Esta es una piña que yo previamente, la tenemos aquí al cámara, oh. he cogido la he vaciado, he colocado un recipiente de cristal, ¿vale? Lo ven bien, yo creo que sí, lo ven sí. perfectamente en sus casas. Es una piña de verdad. Sí, no, de, de verdad, totalmente. ¿eh? Está totalmente hecho el hueco, bien hecho. Y aquí con la naranja hemos hecho lo mismo. A ver, porque esta me va a costar un poco más. Pero tenemos herramientas. Sí. Nuestro MacGyver en particular. <ríe> y hemos hecho lo mismo. Lo que pasa es que aquí no tenía mucho espacio y lo que he hecho es un pequeño eh, chupete los llamamos nosotros son los que utilizamos para ponerle las uh -huh. rosas o las flores para que duren un ratito vale uh -huh. <ríe> hemos cogido est estos dos los hemos preparado así y ahora vamos a colocar nuestras flores vamos ¿Cuál a hacer, es? digamos que un centro de mesa sí es pues un centro de mesa o, o un rincón exactamente un rincón en un jardín una zona que pongamos por ejemplo unos días con, con unos mojitos que me avisen Ajá. Y vamos, ¿verdad, Víctor? Claro, sí, sí, a mí también. <risa> Ponen unos mojitos, un poquito de también de. Eh, Nos podemos ambientar esto con un poco de menta o de sí. hierbabuena alrededor no, no, no. Sí, y sí. quedar estupendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar una base. ¿Os acordáis que en esto yo decía que para colocar la base esta intentaba quitar parte del nervio a la hoja esta que ya la conocemos, se llama mostrera. Mostrera. Sí, sí. Le quitamos el nervio para que asiente bien, ¿vale? y lo vamos a colocar debajo es lo primero que vamos a hacer Ajá. y vamos para que quede bien ambientado ¿lo natural? ¿Eh? Es una sí es natural, natural completamente natural, no, natural completamente y vamos a utilizar como tercer elemento para crear un poco el triángulo porque dos, dos elementos fijaros que siempre quedan sí, un poco, poco extraños sí. cuando colocamos tres ya eh, nos admite que sea un centro de mesa, y nos admite que puede ir en un rincón un poco más... con esto un poquito más alto, o así. En este caso, tres no son multitud. Está no. muy bien. Luego he traído otra flor que es impresionante, pero esta flor no tiene nada que ver, porque esta flor es totalmente invernal. Son de sí. tipo bulbos, son los famosos narcisos, Ajá. que, que funcionan muy bien. Duran... dentro de lo que son las plantas de bulbáceas, es de las que más duran. Y, y serán bastante, bastante bien, muy baratitas, muy baratitas, las vamos a encontrar en las tiendas muy, muy baratas, te estoy hablando que a lo mejor, eh, esto me parece que están a 1,50, 1,50, sí, 2 euros máximo que, que alcanzan este tipo de, del ramillete de 10. Uh -huh. Vamos a hacer esto y vamos a colocarlas todas así, ¿Son eh? siempre amarillas o las hay de otros colores? La, no, el arciso es amarillo normalmente. ¿eh? lo colocamos un poco y en el medio bueno vamos a colocarla vamos a ver si la altura está bien no tenemos que cortar, cortar mucho, un poquito más muchísimo más pues hay que cortar un poquito más se corta y ya está y lo colocamos aquí perfectamente queda justo ahí uh -huh. a la base que es como nos va a quedar bonito este arreglo y Aquí le vamos a colocar esta flor, que yo creo que también la hemos traído ya en otra ocasión. Me suena. Se llama solidago. Nos va a quedar muy bonito porque nos va, sea, va a hacer el efecto de las, en el medio, de, de, ¿no? del penacho como, como es, como es la, la, la, la planta natural. Vale. Uh -huh. Colocamos, como ves, el arreglo es muy sencillo, que es lo que siempre pretendemos pues aquí, sí. que sea muy muy sencillo. Y en el caso de la naranja, lo, lo que he elegido ha sido una gerbera. Una gerbera. Sí, en color amarillo-oro, que también nos va muy bien con estos colores. vale Se mejor. parece un girasol. Sí. La colocamos hacia un lado, como si fuera un sombrero ladeado y le vamos a colocar el pericum, que también lo hemos... El pericum sí que lo lo hemos traído también en alguna sí. ocasión mal vale, quitamos estas hojitas siempre el corte al biés nos acordemos sí es importante para que la absorción del agua sea mayor sea mayor y nos duren un poquito más las sí. las plantas que son plantas naturales no lo olviden que Javier siempre nos trae productos sí, de primera todo, calidad y natural todos los productos todos siempre son son naturales cortamos esto lo ponemos es, a es para altura. la naranja también sí le vamos a dar aquí un poquitín de altura aquí a un lado y con esto como ves nos queda un arreglo muy simpático muy super, original super divertido vamos a poner esto bien que veraniego nos... original divertido yo colorido que... fresco sí. no vamos, solo nos falta yo creo que eso eh, unos daiquiris unos mojitos un, una piña colada Javier no avisa nunca antes de lo que va a traer, pero podríamos haber traído sí, un sí, coctelero sí, sí, que sí, nos sí, hubiera sí, hecho mira. aquí un par de daiquiris y eso sería completado la noche. El total, vamos. vamos. El total. Yo creo que nos queda muy en los colores puro verano, claro. naranjas, amarillos, Fuertes, rojos, sí, que son los muy colores muy del verano. A mí me parece que es un arreglo que es al menos eso muy divertido y siempre en la línea nuestra con cosas que podemos tener tranquilamente por casa baratitas baratitas porque con poco dinero vamos a hacer el arreglo y con esto nos quedamos un poco con el personal uh -huh. a cuando llega a nuestra no, casa y sea un arreglo de este tipo y además también pues para los peques de la casa pues sirve también como casi trabajo manual para sí, sí, que sí. trabaje lo, ideal, un poquito es esto, lo, con lo nosotros. ideal es esto que, claro que a nuestros niños nos los vayamos inculcando el tema el tema de la flor desarrollen su creatividad etcétera etcétera pues la verdad que viene muy bien para pasar un buen rato en familia además para como decía javier quedarse con todas las visitas este arreglo con esta piña natural esta naranja natural sí. no magnífico como sí. siempre yo creo que queda muy bonito y te he traído para hacer, ya hemos hablado flores para mi casa, que ya tenemos, uh -huh. y ahora vamos a hablar, si quieres, de la, de la planta que he traído para mi casa. Me encanta el, el macetero, ¿verdad? El macetero, sí. El macetero bonito. lo ha elegido Rosa, la, la chica que, que está con nosotros en, en la calle Valencia, se empeñó, siempre es la que elige ella la planta y el, el macetero, y la verdad es que ha quedado, quedado un conjunto muy bonito. Muy original esta... Es planta. original. Eh, tiene una ventaja. Siempre nos están preguntando una planta que pueda aguantar un poco mejor en sitios un poquito más oscuros. Esta es una planta que aguanta muy bien en sitios más oscuros. Uh -huh. Y también es una planta que aguanta muchísimo el tema de la, de la humedad. Eh, requiere un riego cada mucho tiempo, pero en este caso no te estoy diciendo como otras veces poco y a menudo, sino que a lo mejor se tienen que pasar 15 o 20 días para regarlo. ¿no? Sí, sí, sí, sí y eh, la parte de arriba es aconsejable que verla reseca ya. ¿Reseca? Sí. Y en, eh, como veis tiene unos tallos muy gordos, sí. las hojas son muy carnosas y las raíces del igual, son también muy carnosas. Muy fuertes, ¿no? Sí. ¿Esto qué hace? Pues hace lo siguiente, que eh, tengamos... Eh, nos pasa un poco como lo, con las plantas crasas, que son estas, como los cactus y así, acumulan el agua en las hojas y en las raíces y por eso puede aguantar y sobrevivir tantos tiempos uh -huh. es una planta de origen de africana y sobre todo de áfrica hacia el sur mozambique hacia el sur toda la parte sur de, de curioso áfrica. no sí y con esta característica que vamos es una planta fenomenal para llevar a, a nuestras casas. Se adapta muy, se adapta muy bien a nuestro clima, Casi a cualquiera. Y más te digo, además, para nosotros, para los europeos, es una planta moderna. Uh -huh. eh, lleva desde 1998 o así más o menos, no llega al 2000. Es decir, lo que llevamos de este siglo lleva comercializándose, con lo cual para nosotros es una planta de plena moda, uh -huh. una planta novedosa. Pues la verdad que sí, no solo la apariencia y no solo esta, ¿cómo era su nombre? Zamioculca. Zamioculca podrán encontrar en Floristerías Mayo en la calle Valencia, sino sí, muchas más, consejos muchos, sí, sí, sí, sí, sí. profesionales, eh, les podrán ayudar en lo que necesiten. Sí, ahora con esto ya sabes que en esta época andamos con todo el tema de, de las novias que seguimos. También. Cada, cada cierto tiempo le doy las gracias a, a la cantidad de, de, de parejas que vienen a visitarnos porque nos están eh, este año desbordando, la verdad. Tenemos, como nosotros decimos, una carpeta para este año llena ya hasta el mes de octubre eh, con todas Muy las bien. semanas cubiertas. Eh, impresionante. impresionante. Pues, eh, sensacional. Muchísimas gracias, Javier, gracias por presentarnos esta nueva planta para nuestras casas y por... Eh, de sorprendernos un día más con, con esta piña, con esta naranja natural, y toda esta decoración que, que nos has preparado. Muchísimas gracias. Divertirnos, que es lo que sí. se trata, como has dicho, con los niños, nosotros mismos, pasarlo bien. Pues esta Muchas ha gracias, sido. Victor. Muchísimas gracias. Esta ha sido la sección de Flores Mayo, Flores para mi casa.